Al video del de tutorial Y hey, bueno se ve mi cara completa tú viniste a ver un video De Friday Night Funkin Así que solamente te diré que tú escribas Que les like que comentes con todas tus multicuentas Que te unas a mi discord, actives la campanita Y que me compartas con tus amigos si es que puedes Y bueno sin más decir Vamos con el video Muy difícil porque se me da la malita gana Hola, vengo a que firmes un contrato. ¿M? Hola, ¿qué tal? Soy. Cope Biru, y no sé más que decir vivo. Ustedes. ¿Ustedes me estaban siguiendo hace un momento? Yo no te seguí, de hecho yo no sé ni cómo entré aquí. Uh, bueno, está bien. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Eh, me metí simplemente y me unos polvitos mágicos y aparecí aquí. Eh, bueno. Supongo que tiene sentido. Ah, lo sentimos. No pretendíamos molestarlo, señor. Está bien. Eh, ¿Estás bien, Won? Eh, tal vez es una alucinación. O porque tal vez me golpeé la cabeza ayer. Tal vez es una alucinación. ¿Qué? Una batalla de rap. Claramente es que voy a hacer una batalla de rap. ¿Me estás retando a una batalla de rap? Sabía que iba a decir eso. No me esperaba eso, especialmente de ustedes. Bueno, no veo por qué no supongo, bueno hagámoslo. ¿Qué? ¿Acaso no me ves la cara de alguien que rapea? Espero no arrepentirme de esto. Bueno, estamos en una zona de Wii, donde dejábamos todos los personajes genial. Yo recuerdo esto, me da nostalgia. Demasiada nostalgia, decir verdad. Tiene una voz muy profunda, ¿eh? Espero y esta no se vuelva loco como los demás o no se haya comido los hongos mágicos. No me estoy equivocando, ¿eh? Y tengo una ave, ¿eh? Porque siento que, como todos los enemigos, siempre tienen una ronda final de ver flechas que están locas. Espera, ¿cuándo me equivoqué? ¡Lo sabía! Pero estoy acostumbrado, no sé dónde me equivoqué hijo de puta, iba a ser perfecto. Si no te suscribiste me volveré loco. Eh, supongo que eso no fue tan malo, ¿qué piensan ustedes? Pienso que eres muy fácil. Sí, tú sonaste bien también. Gracias, nunca había cantado tanto antes. Pensé... Sin embargo, nunca había visto a alguien como tú antes. Si no te importa que te pregunte, ¿qué eres exactamente? Pensaba que lo ibas a preguntar. Ya sabía que esa pregunta venía. Mi nombre es Eteled, soy solamente un niño normal. He estado aquí por un largo tiempo. He perdido la cuenta para ser honesto, pero quiero decir, aquí es demasiado tranquilo. Pero no estamos solos. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Sí, desafortunadamente él. ¿De quién estás hablando? ¿De quién hablas, Gon? Yo pienso que solamente eres tú, ¿no? Vamos a experimentar con esta nueva cosa que me encontré. No, Gon, ¿qué... qué mierda estás haciendo? Bájame. Gorda... No, no, no, no, no, no... Boyfriend, vamos. Déjame ir, no tienes idea de lo que estás haciendo, maldita sea. Pánico. Sí, solamente sé decir Bebops. Uh, ¿a dónde se fue? ¿Acaso realmente pensaste que hacer eso era una buena idea? Yo no Necesito lo hice. Que te es una cosa: no borres miis. Pero, eh, vamos a ver si no pierdes la cabeza al final de esto. ¿Quién le dio una maldita hacha a ese tipo? No, eso no es normal. Deja esa hacha, yo no te hice absolutamente nada Esa cosa de abajo me está viendo directamente Qué mierda. Aún así eres muy fácil con todo y hacha. Y tú no haces nada a la de la bocina. ¿No ves que nos está atacando con una maldita hacha? ¿Por qué no salimos de aquí? ¿Qué lógica tiene estar rapeando contra alguien que tiene una maldita hacha en la mano? Que tiene cara de lunático. Bueno, te las arreglaste para aguantar todo eso sin perder una sola extremidad. Estoy sorprendido. Entonces, ¿por qué no respondes esto? ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Qué estabas pensando? Hey, digo. Al menos no esas herido, ¿verdad? No herido. ¿De verdad me ves no herido, crees? Escúchame. Hay un chingo de cosas que no sabes sobre este lugar. ¿A qué te refieres con eso? Ser borra es doloroso, como dolor mental. Él sabe exactamente de lo que estoy hablando. Aún no entiendo de lo que estás hablando. ¿De quién hablas? Oh, te mostraré quién es él, empezando contigo. Hey, para. Tú no tienes que hacer esto. No me borres, hijo de puta. Esto es lo que tienes. Al fin. Puff. Ey, al fin veniste. Sí, vine aquí, pero ¿cómo que quisiste borrar al otro tipo? ¿Por qué? ¿Esto es? Sí, seguro que lo es. Bienvenido al pasillo, el lugar al que van los mis cuando son eliminados. Permítame presentarme. Mi nombre es Austin, y te he estado viendo a ti y a mi amiguito desde lejos, y debo decir que estoy impresionado. Me encantó verlo, pero pensé, ¿por qué no unirse a la diversión también? Me he quedado atrapado en esta maldita Wii y por quien sabe cuánto tiempo más de lo que puedes imaginar, ese es seguro. Entonces, seguramente no estaría de más tener otro competidor, ¿verdad? Apuesto a que puedo ser un desafío aún mayor que el que jamás haya podido tener, ¿qué dices? Por supuesto, aunque no te conozca y tal vez seas otra alucinación. Bien sabía que ibas a decir eso. Tengo un mal presentimiento sobre esto. No te preocupes, estoy seguro de que estará bien, puede manejarlo. ¿O no puedes? Bien, ahora déjame ver lo que tienes. Y solo para que lo sepas, no seré fácil contigo. Prepárate para que te haga volar la cabeza. Bueno, pienso que nos va a matar, asesinar una y otra vez. No es muy difícil decir verdad, es más fácil. Más que por lag, si no tuviera eso sería demasiado fácil. Me acabo de dar cuenta que esto parece como un hospital si se dan cuenta. ¡Listo! No fue tan difícil como yo pensaba, ¿eh? Para hacer la tercera canción fue más fácil que la anterior de la segunda Demonios, eso no fue nada malo después de todo Sí, claramente, eres muy malo en esto, aunque tuvieras el poder de los glitches no pudiste Pero no me voy a rendir tan fácil, ¿qué piensas si hacemos otra ronda? Otra ronda, claramente, te voy a hacer pedazos Bien, esto va a ser Diver Casi no lo veo Es el Henry O debería decir, Eteled Debería haber sabido que estabas aquí, Austin Bueno, mejor yo me largo de aquí, que se peleen entre sí ¿Qué mierda? Vámonos a la verga. Vámonos a por el que tiene el maldita hacha. 3, 2, 1, Espera, ahora nosotros somos el que... no Tiene glitches. Espera, y el otro no tiene glitches. Yo solamente tengo glitches, maldita sea. El otro se volvió loco, así... Oh, shit. Yo tengo malditos glitches, es injusto. ¿Qué madres? Vamos, vamos a hacer ganar a este tipo ¿Y por qué la Bien se quedó aquí, Gon? No ve que estamos batiendo con, con hachos y con armas y esta se quedó. Nos estamos glitchando y glitchando más no poder. Eso es injusto. Borrado. Three, two, one, Última canción. Estamos con Boyfriend. Creo que esto se va a poner feo. Muy feo. Veremos si no está a muy alta velocidad. Ah, no está en la velocidad normal. No me esperaba algo muy, muy difícil así, verdad. Yo pensaba que iba a ser algo, algo que iba a ir muy rápido. No me digas que voy a pasarme todo el mod sin morir ni una malita vez. Creo que se está lagueando mucho, ¿eh? El tipo. Tiene más lag metal que yo. ¿Y cuándo soltaré esa maldita hacha? Aunque sea la última canción, no me he equivocado mucho, eh. Creo que ya lo terminé. Creo. Pues bueno chicos, a decir verdad fue muy fácil el mod, aunque pensaba que me iba a lanzar la esa maldita hacha. Pero bueno, solamente diré que te suscribas, que le des like y comentes con todas tus multicuentas. Y como me da flojera decir lo demás, solamente diré mi frase típica y adiós.